Hola, ¿qué tal están refrescados? Bienvenidos de nuevo a este canal. En este video te hablaré sobre los nuevos y más relevantes temas que han ocurrido dentro del mundo de anime. Así que pues, comencemos. Bueno, empecemos con esta noticia fresquita de Pokémon. Y es que, por si no lo sabías, en el mundo de Pokémon habrá un cambio de protagonista. Sí, así como lo escuchas, Ash ya no será más el prota de Pokémon. Bueno, así aparecerán los capítulos en algunos del anime que se vienen. Pero pues ya no como el prota. El cambio será después de un especial de Pokémon que habrá próximamente. Debe ser duro, ¿no? O sea, para los grandes fans de Pokémon escuchar esto. Dis después de 25 años, siendo un niño de 10 recorriendo el mundo para ser el maestro Pokémon. Y por fin lo, lo logró. Bueno, al menos venció al más poderoso. que fue Era Lionel, por si no lo viste antes, pues lleve edad. Y demás entrenadores. Así fue como Ash se convirtió en el campeón del mundo junto con Pikachu. Y pues sus demás pokémones. No soy muy fan de esta franquicia, a decir verdad. Pero era cuestión de tiempo, ¿sabes? O sea, para que sucediera este cambio. Esperemos que la nueva, lo nuevo que se venga en este anime sea muy bueno, la verdad. Bueno, la segunda, la segunda noticia, historia no noticia... Esta noticia es diferente y menos, pero todos tenías que entrar aquí. Eh, siendo sinceros y francos, y ya también obvios, no voy a dejar poner imágenes sobre el tema. Voy a ponerte, no sé, otra cosa en la pantalla. Pero el motivo de esto es porque les hablaré del no por. Sí, la página Porju anunció las estadísticas de lo más buscado en este año. Y sí, te preguntarás, ¿cómo sé esto? ¿Acaso te metiste a ver? No, men esto es únicamente por la ciencia viejo y para el video, ok siguiendo con el tema la búsqueda más hecha en esta página es la del hentai y esto nos reúne a todos aquí compañeros okay. el hentai es el único género de contenido más 18 animado o sea no por formato de anime esto también engloba al cosplay y otro tipo de anime en general todo esto fue lo más buscado en la página bueno, la siguiente noticia es sobre Spy por Family. Sabrán que está la John Festa, que se realiza cada año en la cual nos dan muchas noticias del mundo del anime. Bien, pues resulta y resalta, como dijo nuestro querido Tartaja, que nos confirmaron una película de este anime. Bien, bueno, tal vez algo que es algo que no te sorprende mucho porque. Güey, es algo que se veía venir, ¿sabes? O sea pero así como su segunda temporada y así una película estaba más que visto Pero pues esto emociona a los fans ¿sabes? A los fans de su de Anya y de la mamá de Anya Esta Yor, Yor mamacita Forger Esta película tendrá un tema cuanto menos original Y la verdad se escucha muy prometedora esta nueva película Lo digo porque no será una adaptación de algún arco Ejemplo la del crucero que será el, el arco que sigue en el manga Será una novedosa y historia muy muy fresca. Y por última noticia está la de My Hero Academia. Como sabrán, está en emisión su sexta temporada, la cual si me lo preguntan está muy buena. Bien, respecto al tema, está la noticia ya anunciada oficialmente por Netflix. Sí gente, habrá un live action de Boku no Hero. Sí, amigo, ya sé que te duele, exagerados no seríamos si nos quejáramos de esta noticia. Bueno, estamos en todo, todos de acuerdo que los live action no son tan buenos, ¿sabes? Al menos algunos, la mayoría que se han inspirado de animes, pues esta vez le toca a Deku y a sus amigos. A manos del guionista Yobi Harold, que también fue el guionista de Flash la película que saldrá en 2023 y dirigido por Shinsuke Sato. El cual dirigió el live action de la Dead Note Y también el de Inuyashiki Sí, amigo, que está viendo este video Sabíamos que tarde o temprano sucedería Solo recuerda la tremenda joyita de Dragon Ball Evolution Así exactamente Así es como no debe de quedar, por el amor de Dios A ver, no es que todos los live actions quedaran así Pero, no, tampoco esperemos mucho, ¿sabes? Tengamos expectativas bajas para si nos traen algo bueno, emocionarnos, ¿sabes? Es como la película de Dragon Ball, la nueva que salió. Teníamos altas expectativas. Y nos dieron eso. Pero pues ya cada quien es gusto de cada quien. Y yo no juzgo, ¿sabes? Ok, ok, ok. Acabando, bueno, antes de acabar el video, estoy viendo una pequeña noticia que, bueno, pues. Es una pequeña noticia chiquita. Hablando de chiquitas porque involucra algo de o ya. Sea, sí. <risa> es que en México se atascó el tren, pararon una línea del tren y esto fue a causa, bueno te preguntarás, de qué piñas tiene que ver esto con el anime pues lo que estaba atascado en la puerta era una muñequita de Nezuko atorada en la pues en la esta misma no, no sé, güey, se me hace muy tierno, una muñequita chiquita así como un llavero te estaré dejando la imagen aquí en pantalla para que la veas y pues, no sé, se hace ti menos. No es algo grave, porque el Ologito la sacaron. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. No olvides suscribirte y darle like a este canal fresco y conviértete en un refrescado. También activa la campanita. Dale like, no te cuesta nada. Claro, si, si te ha gustado. Si no, pues también dale like, güey. Pues sí, comenta. También comenta lo que te parece este nuevo proyecto de Boku no Giro en los comentarios. Y pues yo sin nada más que decir Me despido Bye